Mira, vos ni lo mirás. Sí, sí. sí. ¿Cómo se revuelcan el piso de este modo? Es efecto del remedio. No, nunca. es que es eufórico. Mirá. No. Eufórico. Mira, nunca eufórico. Vos siempre tomás las